Eres la impostora. No, yo no soy la impostora. ¿Y entonces por qué sacaste un cuchillo? Me has asustado. No te creo. Te juro que yo no soy el impostor. No podría hacerle daño a una chica tan hermosa como tú. Me acabas de atacar. Perdóname, solo me defendía, pensé que me ibas a matar, ¿segura que no eres la impostora? Si quieres vamos y nos escaneamos. ¿Y por qué no vamos a tomarnos algo para conocernos mejor? Y no sé, tal vez bailamos un rato. Mm -hmm. Suena muy interesante ese plan. solito. Pero yo debía hacer mi trabajo.